¿El gobierno puede quitarme mis hijos si yo educo sin escuela? Esta fue la pregunta de las semanas anteriores pero no se preocupen que las otras preguntas también las voy a responder y la invitación es a que me hagan todas las preguntas que ustedes quieran ya que estas preguntas me ayudan a generar mucho más contenido. Y por favor compartan este video, regálenme una reacción y guarden este material en sus favoritos. Que esto me anima a hacer más contenido y hace que más personas lo vean. Quiero darle las gracias a Nelson Godoy Ortiz que fue la persona que hizo esta pregunta que es muy muy interesante. Y que es un miedo muy común que tienen las familias que educan sin escuela. Y a propósito del miedo quisiera darles mi respuesta, pero antes de eso una reflexión. Si tú quieres mejorar la vida de tu familia y vivir con todo lo que te mereces, debes correr tu propia carrera. No importa lo que los demás digan de ti o del proceso de educación que viven tus hijos. Lo importante es lo que tú te dices y que te sientas cómodo con tu piel. Mi recomendación es que sean fieles a ustedes mismos, porque esa es la clave de la felicidad. Además, hay que dejar de doblegarse entre las demandas de la presión social, a costa de tu unicidad. Si tú estudias las vidas de las personas más exitosas y respetadas del mundo, te darás cuenta que a ellos no les importaba lo que pensaran los demás de ellas. En lugar de que la opinión pública dictase sus actos, tuvieron el valor de dejar que sus corazones las guiaran. Y al transitar por el camino menos frecuentado, hallaron un éxito que superó incluso todos sus sueños. El éxito auténtico no es un concurso de popularidad. Teniendo claro esto, ahora sí va mi respuesta. Según el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los padres tendrán el derecho preferente de elegir la educación que quieren para sus hijos. Es decir, hacer educación sin escuela es un derecho humano. Por otro lado, el artículo 27 de la Constitución Política de Colombia garantiza las libertades de enseñanza y de aprendizaje, es decir que nadie me puede imponer que mis hijos aprendan en una escuela regular. Yo puedo elegir cómo puedo educar a mis hijos. Además el artículo 68 de la constitución política también plantea de manera explícita que los padres son los que pueden elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Igualmente el artículo 7 de la ley 115 que es la ley general de educación plantea que los primeros responsables de la educación de los niños son los papás. Y para que no quede ninguna duda, el Ministerio de Educación Nacional ha sacado unos decretos que permiten certificar los procesos que hacemos en nuestras casas. Por ejemplo, el decreto 2832 del 2005 plantea cómo se deben hacer las validaciones año a año. El decreto 299 del 2009 reglamenta que tú puedes hacer el bachillerato con el examen del ICFES después de que cumplan los 18 años y el decreto 1290 del 2009 plantea cómo se hacen los procesos de evaluación y promoción de todos los estudiantes así que la legislación educativa en Colombia te respalda para hacer educación sin escuela mi recomendación es que tengas todos los soportes de los cursos a los cuales asisten tus hijos o los procesos que hacen en casa para que puedas justificar no solamente de manera legal sino también a través del proceso que llevas con ellos en conclusión pueden hacer educación sin escuela sin ningún tipo de miedo. Yo quiero felicitar a todas las familias que hacen educación sin escuela porque se necesita mucha fuerza para salir del rebaño y ser fiel a tu auténtica naturaleza porque en eso consiste el liderazgo. En abandonar la multitud y ser fiel a tu verdadero yo. Correr tu propia carrera, vivir tu propia verdad. Déjenme en los comentarios cómo les pareció este video y si tienen alguna otra pregunta recuerden comentar, compartir. Guardar en los favoritos para que más gente pueda ver esta información y recuerden, el futuro es libertario.